Somos trabajadoras de diferentes servicios sociales de cuidados. Aunque nos quieran invisibilizar, somos esenciales. Llevamos años movilizándonos por mejorar nuestras condiciones laborales. Seguimos y seguiremos en ello para mejorarlas. Soy trabajadora de residencia de, residencia de geriatría, eh, trabajo en una residencia privatizada y como empresas privatizadas lo que hacen es enriquecerse a costa de los trabajadores, explotándolos, dándoles unos sueldos miserables. Hoy en día se vende mucho las residencias, eh, la atención central personalizada, lo que hace que eh, no se pueda llevar a cabo porque tenemos unos ratios muy bajos, no pudiendo dando la calidad que ellos eh, realmente necesitan que se les dé. Y esto está produciendo mucho estrés laboral. La ¡Borocadad! ¡Borocadad! ¡Borocadad! Esto añade que tenemos otro problema, que no se reconocen muchas enfermedades profesionales, eh, ergonómicas, el estrés y etc., muchísimas. Entonces, eh, otro problema que hay dentro de, esta, de la residencia es que tenemos eh, los convenios bloqueados por la patronal. Soy trabajadora del sector de intervención social y esa privatización nos condena a que tengamos unos salarios que no se corresponden con el dinero que el Gobierno de Navarra da a estas empresas para el sector a que los compañeros y compañeras eh, tengan consecuencias a nivel psicosocial por estrés, por agresiones, a que haya un nivel de sobreocupación y unos ratios por encima de lo que podemos atender directamente, en, sobre todo en el sector de los, de los menores y a que estos menores eh, estén también en condiciones eh, de espacios, condiciones físicas que no son convenientes para su adecuado desarrollo dado que no hay una partida presupuestaria que sea limpia ¿no? en todo este sector. Y por otra parte, la poca transparencia que hay desde las empresas privadas en todo el tema de gestión económica, de comunicación con los ...trabajadores y trabajadoras. Las trabajadoras de hogar tenemos jornadas extensas... Y, ...y una de las cosas que reclamamos es que los sueldos... ...que ponen los empleadores no respetan para nada... ...y tienen normalizado el que podamos cumplir... ...hasta 60 o más horas a la semana... ...por el famoso régimen interno. Esto es algo que nos esclaviza y que nos mantiene... Eh, ...pues sumidas en una precariedad absoluta. Aquí estamos para poner en valor también... ...la importancia de tejer redes... ...de generar alianzas feministas... ...alianzas para impedir que nosotras... ...o nuestras compañeras mujeres... ...trabajen en precario. Por otro lado, el que se privatice este sector... ...obliga a que nosotras estemos fuera... ...y que no se nos reconozca... ...como sujetas con derechos y, y, y trabajadoras de hecho ¿no? ...y por otro lado... Eh, ...está ligado nuestras condiciones de trabajo... ...a, una, a leyes eh, deshumanizadoras... ...como es la ley de extranjería... ...que obliga a trabajar... ...tres o más años... ...sin reconocimiento, sin cotización... ...y sin ninguna eh, ley... ...que pueda respaldar nuestra vida porque eso es algo de lo que estamos afectadas. La ley de extranjería nos obliga a trabajar sin un reconocimiento, pero por otro lado, a que no nos vean eh, la productividad o la parte esencial que tiene nuestro servicio. Estamos sin un respaldo laboral porque no hay un convenio que pueda regular las condiciones y las trabajadoras estamos siempre en, la última, en el último eslabón de la cadena de cuidados. Y somos quienes estamos resolviendo día a día desde los hogares esta falta de cuidado y esta falta de compromiso a nivel social y a nivel estatal. Las empresas venden un servicio sin tener en cuenta eh, la carga de trabajo que nos genera. ¿no? Vulneran derechos de las personas trabajadoras. También eh, no tienen en cuenta eh, las cargas de trabajo y las agresiones que sufrimos las personas trabajadoras por parte de las personas usuarias. ¿no? Y también eh, hacemos servicios que no nos corresponden. Eh, todo esto eh, en el papel queda muy bonito, pero todo repercute al final en las personas trabajadoras. Langile batzuena itortzan txun dugu eta alako milaka eta milaka entzun ditzazkeuga Euskal Herrian. Instituzioek guztiona den diru publikoa enpresa privatuen esku uste dituzte inongo kontrolik eta bermeri gabe. Argi daukagu, zaintza, langileak, langile publikoak direla eta instituzioi kudeak eta zuzena exigitzen diegu. Zaintza eskubidearen aldeko errekonozimendua borrokatuko dugu, bai langileen eta erabiltzaileen dugintasuna erdigunean jarriz. Labek, Argidauca, dauka, Sancha Servicio Social en Languilla, público Aguirela, ETA ilo moviliza berri bat irekiko du datos en Urte Tarako, Alianza eragile Keraikis, politiko, Social, político feminista ETA sindikalekin. <gülüyor>